Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos. Vamos a iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios, ya concluyendo la semana, viernes, con gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado a lo largo de estos días. Vamos a iniciar nuestro día dando gracias. El Señor ha estado grande con nosotros, generoso con nosotros. Digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús al territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente sola, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y dijo, "Espetá." es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se les soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo de la sombra decía, todo lo ha hecho bien, hace ver a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, Jesús recorre todos los lugares, va de un lugar a otro, llevando la buena noticia predicando, obrando estos prodigios, estos milagros de los que somos testigos cada día. Y llega a un lugar y se acerca a esta persona. Efetá, ábrete. Es lo que el Señor le dice a este hombre que tiene esta limitación de la sordera. Señor, ¿cuántas veces venimos con sorderas también, cerrados, trancados? Hoy queremos, Señor, pedirte que nos libres, que nos liberes. Que rompas aquellos límites, aquellas trabas y nos permitas acercarnos más a ti. Límpianos oídos, Señor, para que podamos huir. Y suelta nuestra lengua para que también podamos proclamar las maravillas que tú haces. Señor, que podamos ser valientes para proclamar la buena noticia. Que podamos escuchar cada día el anuncio de la buena noticia. Señor Dios, en tus manos nos ponemos Haz tu obra en nosotros, Señor. Amén.